¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a probar el nuevo evento de Valentine's Week. Este es un evento nuevo que han metido, la verdad es que no lo he probado y ahora vamos a depositar más o menos, creo que son 9 dólares que tengo ahí en skins que quiero depositar y probar el nuevo evento. ¿Cuál es mi objetivo de hoy? Pues no sacar más profit, sino sacar lo que he metido, ¿vale? Solo para probar el evento, ¿qué tal va? Y también quiero ver que, pues eso, que cómo, cómo van las nuevas cajitas, porque también está esto de free cases, que si depositas 5 dólares, te puedes abrir una cajita gratis, que mirad lo, mira lo que os puede tocar, que os puede tocar esto, esto, esto, esto, claro, tenéis un 3% de que toque algo de esto. Muy risky, sí, pero bueno, te la dan gratis por depositar, y también si depositáis 10 creo que es, os dan esta cajita de aquí, que más o menos, más de lo mismo, tenéis un 1% de que que algo de esto. Así que nada, recordaros que tenéis aquí eh, para depositar, ahora mismo no va, pero tenéis para depositar mi código de promocional, que ponéis aquí eduRG y... Podéis, eh, tenéis un 10% de, de bono depósito. Y tenéis además un 50 céntimos gratis para los que seáis nuevos. Le Apply y ya está. Yo no puedo utilizar mi, mi, mi código promocional. Así que es lo que hay. Bueno, chavales, voy a depositar y ahora volvemos. Y bueno, chavales, ya como veis, ya hemos depositado. Tenemos 9 dólares 5 dólares. Y vamos a, a empezar por esto de aquí Que es la caja gratis esta que nos dan Y nada, vamos a abrirla a ver qué toca No sé si la puede abrir todos los días o no sé Pero bueno, vamos a abrirla a ver si sale Obviamente me va a salir lo de trascendio Porque no... Ahí está muy, muy poca probabilidad de que te toque algo de esto a ver. Bueno, se ha bugueado Vamos a irnos aquí Vamos a irnos a mi cuenta Lo vamos a gradear un por 10 mismo me va a dar 30 céntimos si lo gano Así que Vamos a intentarlo Tirarle esta misma Y nada abajo, ¿verdad? Sí, efectivamente Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo uff, Me iría ahora Para cajitas del de nuevo evento Porque a Patata, que es no, mi moderador, eh, le ha tocado Una caje, eh, Una Una VP de eh, 60 pavos Y en una caja de 75 céntimos O sea, ha sido una locura Pero ha sido locura Y nada, ojalá nos toque a nosotros Me, me, me he intentado meter Bueno, no me he metido en esta batalla de tres personitas De 0.75 a ver qué nos sale Vale, creo que sacamos profit Bueno, profit Profit entre comillas Hemos ganado pero hemos perdido a la vez Así que vamos a, vamos a meternos a, a, a... En una mismo. Que también... Vaya. La Tiz también está muy bien. Porque te puede soltar el petardazo este de... De... De 22 pavos. Que no me viene nada mal. Vamos a darle a esto. La Serenity. La Serenity está muy bien también, ¿eh? Te saca bastante profits. Joder, macho. No me deja entrar ninguna. Bueno, vamos a meternos a... Esta misma. A ver si me deja entrar. Joder, bueno, pues crear una batalla porque me da, me da a mí que esto va a ser imposible. Así que creamos batallita. Y nada, mientras tanto... Eh... Comentaros. Os dejo en la descripción... Mi canal de Twitch Que estoy todos los días Haciendo directo eh, De 6 y media a 7 y media sorteando, sorteando skins Y nada Eso Os lo dejaré por la descripción Y también eh, Os dejaré el canal de Discord Que ahí os informará De cómo vamos De todos los directos que voy haciendo Todos los vídeos que subo Y demás Así que nada A ver Si no se me mete a nadie Me da a mí que le voy a meter un bot De... Este mismo a ver qué sale. Por ahora, por ahora mismo No hemos sacado nada porque.. ¡Ojo! Bueno, de locos. ¿Veis? Tres pavitos. Hemos sacado una cajita de 0.75. Nada mal, nada mal. Vamos a meternos a esta. Que está muy chula. Rocket Raccoon y Hermac. Que es la caja nueva del.. Que sacaron el otro día la semana pasada, si no me equivoco. F para los dos. Bueno, él sale ganando, pero nada, muy poco Y esta caja se decide, a ver quién gana Y gano yo creo Efectivamente Un dólar, bueno, perdemos Voy a recargar que el balance arriba se ha quedado Vale, tenemos 5 dólares A ver qué hacemos con esos cinco dólares Vamos a darle Tres de estas Así de golpe Dos jugadores A ver quién se mete Vale, se ha metido uno A ver qué sale Esta cajita te puede pegar petardazos Pero también te puede salir una mierda Como una casa Bueno, 44 céntimos Vamos ganando, pero... Uf, un poco truño e Igual nos quedamos... Ojo, si me llega a dar ese cuchillito, eh Dios mío bonito Y ganamos, creo, eh 1,85, 1,14 de locos Sacamos profit Vale. Mm, vamos a abrir esta, esta, esta, esta, me gusta a mí. Nada. No se puede, no se puede. Está todo el mundo queriendo entrar a esta, esta batallita. Vamos a entrar a la vista A ver qué tal va. Que esta tam, eh, también vi el otro día que le soltó a uno la de. El AK, esta de 22 pavos. Y ojalá me toque eso, ¿no? Pero. Imposible. nada, gana este. Vamos a darle. Aroma, aroma, aroma. Y que el aroma, tío, como veis. Nada, tío, te puedes soltar cosas muy chetas Es que me, me cago en todo, tío, no, no me dejan entrar Otra vez la broma, venga Vale, esta vez más he entrado A ver qué sale Y gano yo Puf, Madre mía, estoy sacando bastante brosfit, eh Estoy sacando bastante cositas de la apertura. Nos quedan 2.45. Y vamos a ver cuánto tenemos en nuestro inventario. Tenemos 10 pavos. Y nos quedan 2.45. O sea, por ahora vamos sacando profit y todo. Así que de locos. Vamos a ver... La Serenity. Que la Serenity para farmear está bastante bien, ¿eh? Caje en batallas. Está bastante bien. Como el FR, la... La rata farmer que, que farmamos mucho con esta caja Y encima saco yo profit Espectacular, tío Es increíble cuánto llevo de profit eh. Nos quedan dos dólares Así que yo, yo tiraría pues, pues, Esta, de una ah No voy a entrar mm, no Vamos a darle aroma Que es la que me gusta a mí Entra, por favor, entra Vale, de locos Entró y por favor ganamos Y así sacamos bastante profit, por favor Venga, va Y vale, por ahora vamos ganando Vale, me la da World War. Y sácame algo tocho por aquí, por favor Nada, gano, pero también pierdo Vale, efectivamente Nos quedan A ver cuánto nos queda 55 centímetros A ver qué hacemos con esto Vamos a darle una Una beast Una beast que está bastante bien Vamos a darle ahí, vamos a darle cuatro personitas. Así nos da bastante. Algo tochito. Venga, va. Si no se me une nadie, le meto bots. Así os lo digo. Y bueno, ya se nos han unido cuatro personas. A ver qué hacemos con esto. 51 céntimos. Ojo. Y perdemos Bueno, pues chavales, la apertura de hoy ha estado bastante bien No hemos sacado mmm, Hemos ganado O sea, le hemos sacado profit Yo me retiraría aquí Pues, mmm, mira, es que mirad Todo lo que tenemos, ¿eh? De hecho, le voy a meter a Ugrade algunas, ¿eh? Porque tenemos... A ver Si le meto esto Es que tenemos bastante, en realidad, ¿eh? Vale, aquí tenemos 11 Así que yo le daría las últimas Para Ugrade Estas dos Y todas estas 1,54€ diría yo ¿eh? Me a este agente mismo Y la lo pierdo Pues nada A ver cuánto tenemos por favor, recarga. Vale, pues nos quedamos con... 11 pavitos. No está nada mal. Hemos sacado profit. Aparte, hemos, hemos conseguido tickets gratis para, lo, para las cajas diarias. Y... Eh, nada, podemos entrar también a estos sorteos. Que voy a entrar así de rápido. Porque estos sorteos están muy chetados. A mí me han tocado ya una pila. Y... Nada. Espero que haya gustado el vídeo de hoy. Y nada, os recuerdo seguirme en Twitch, en suscribir a mi canal de YouTube y uniros a mi Discord. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!